En los últimos días se ha percibido una escasez en la carne de pollo a nivel nacional, lo que ha traído consigo alzas en el precio del producto de la canasta familiar. De acuerdo con vendedores del mercado municipal de esta ciudad, el costo por libra ha incrementado de 10 a 15 pesos. Claro, el pollo está caro, ha aumentado como 15 pesos en menos de 20 días. Entonces, ¿A cómo se está vendiendo el pollo? A 48 la libra. Matado ya 45 mil. Claro que sí que ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? Como 15 pesos aumentado el pollo. Desde hace como dos meses atrás. Entonces, vivo, ¿cómo está, se está vendiendo? está vendiendo 48 vivos. ¿Y matado? Matado a 60. ¿Y la persona entonces qué, qué dice? Como que está caro, que está caro. ¿Qué ¿Puede que está tan caro el pollo? ¿Y es esto que hay que hacer también después? porque a veces no llega apoyo mercado se espera que conforme pasen los días la escasez disminuya y con ella los precios se reduzcan Joanny cordero ntn su noticiero regional